Marimari compuche, Mari Mari, compu mari, mari compu en Adquinto palu feitachi video Incheta fiestóforo pingen Fachanto Kupa pengelo huain Feitachi We Chilica. Tachi libro Elueneo tañi Cristian Vargas Paellaueke Tachi libro Nii hui pingei ta, -ta peyum Re Puzumunmeo. Cúda wingunta nieves Garmendia, cada Alejandro Viedo, feita ti acentufe, nentui tui tati fil ta ti filke acentun, mulelo feichi libro meu. Ca ni Cristian Vargas Payá feita ti Kimel Tuchefe, feina feña unón ti tati fil fau feichi libro meu. Felipe, pea fin tati libro. Inche, romé una fin tati. Muna come kudao. Romé manyon kulen feichi zungumeo. Feichi inchinta pu chilgato que lo ma Come kimñe fin tati. Mote pu chule lai libro. Rema pusongun meo. Feimunta. Feichi kudao ni chipayal ni nentual. Muna come zungutati. Inche piafun. Hay monta pepiadas que tú fechizungu. pasas menos feiches hongo, cupali fencheng que cupali un café, ¿no naco me cuestao? Me leíta quiñe que culín, peafeiches Chisegu. me falta tipo, con hoy con hoy, por tu leíta ne en monta kimel tu chef en el mont? Pepe kimel tu afi chilka tu fe feichi libro meo? Kat tamun rukamu ni el monta pichikeche. Pepí, penela pengela afi feichi tamun choyun. E, e ta, eh, fe mi munta monta pepe kimcanto afi monta mapu zungon café. Munayu yo finta ti. Felipe buen hoy en monta pepín y alfimon finmon no una come a tati? fele no, no a tati, fente puita ni video veo que ya al compuche